Chicos, amigos de RRS, vamos a ver si tengo por aquí el banner preparado. Creo que no. No, este es de la. Vale. Bueno, eh... nada. Eh, campeonato de RRS de Raid Room Spain. Eh, en esta ocasión tenemos la Funny Cup. Recordad que todos los jueves tenemos a las 10 la Funny Cup. Y, y en esta ocasión contamos con los Hill Clean Icon. Eh, con los. Mercedes Carson, primer GP, Eslovaquia Ring, y bueno, ya sabéis que está, estáis todos invitados, la verdad es que hay poca participación en esta Fanny, no sé por qué habrá sido, pero, pero bueno, yo creo que el coche estaba bastante guapo. Vamos a verlo por fuera, vamos a seleccionar a ver si está Rubén Conchula, no está. Andrés Rojas está en el box, Diego Troitas. Venga, a ver, ¿quién está pasando? Ah, vale. Bueno, pues el, el Mercedes Carlson, que es un hillclimb icon. Y, y esta Funny Cup se caracteriza también por... Quería comentar que se caracteriza por ser cuatro rondas nada más. El calendario es Eslovaquia Ring, y Imola y, y Daytona Road Course. Vale, son cuatro rondas en cuatro GP bastante grandes. Vamos a tener bastante espacio, vamos, la, las pistas estas son anchas y, y bueno, espero que sea del agrado de todos. En esta ocasión voy a participar, vale, y bueno, podré retransmitir la carrera on board, ¿ok? De todas formas, como hay poca participación, pues bueno. La disfrutamos y la compartimos con todos los que están por aquí. A ver quién está saliendo de box. Rubén Consuela. Pues no. No sé, suena como si hubiera alguien rodando o saliendo de boxes. Bueno, venga, vamos a, al día He estado en la sala de... En el server de entrenos. Esta sala ya tiene la paz metida, ¿vale? Y bueno, he estado entrenando un poco. Le he retrasado lo máximo el reparto de frenada, porque... Más para atrás, ya se me culea demasiado. Aquí me culea, pero bueno, lo puedo controlar. Porque la rueda izquierda delantera se calienta que da gusto. O sea, es una brutalidad, le ajustado aquí ya la presión de los neumáticos eh, la caída es muy poca caída le he bajado muchísimo porque el interior se calienta mucho y el exterior no, no pilla temperatura y, y bueno y, y atrás lo, pasa lo mismo atrás le he bajado muchísimo la, la caída afecta mucho a, al pilotaje pero bueno ahora, ahora vamos a ir probando también es que ya menos no pero aún así las temperaturas yo creo que he intentado ajustarlo lo máximo posible, igual que la presión. De ala he estado probando al día y parece que va bien. No sé si luego le tendré que subir un poco para la carrera, seguramente sí. Es un circuito que es bastante rápido. O sea, tiene tiene mucha Luis Hause. Tiene muchas rectas. Saludos, people. Buenas, Luis, ¿qué tal? Pues nada, aquí en la Fanny Cup, en la primera ronda de la Fanny Cup mmm, No hay mucha participación, os animo a quien quiera bueno, Son cuatro rondas, esta es la primera Y, y os animo a que os apuntáis, os pasáis por el Discord de RRS y... y nada, y si no, pues lo compartimos por aquí Bueno, vamos a ver Mira, J. Camaño ya ha hecho un 1.57 Antes hemos conseguido bajar al 45 Uf, Con bastante... bueno, yo he cogido rebufo de Diego Troitas Hemos estado entrenando juntos. Y bueno, pues vamos a salir a, a rodar. A ver qué viene por aquí, camaño. Pues nos podemos enganchar. A ver. Me pone ahí que con Venga, el fuel libre, de 50 litros que voy cargado, tiempo restante 25.40. Bueno, 25 minutos. La primera carrera son 20 minutos. Ahí no voy a tener problemas. Pero en la segunda carrera. Sí, la segunda carrera son 25 minutos y no va a ser 25 minutos y poco a lo mejor es 25 minutos pasamos y queda otra vuelta o sea que van a ser 26 minutos y puede ser hasta 26 y pico entonces en esa carrera tendremos que yo no sé si subiéndole esto la relación final de marcha consume menos vaya más lento, no sé, tendremos que regular, bueno, cambiar antes de marcha y no sé, no sé si cambiarle. Venga, así lo vamos a dejar así. Con la relación larga, a ver qué tal va. Venga, vamos a salir. Ahora que ha salido Reita Kazago está por ahí, y tenemos tiempo de referencia. Bandera verde, todo libre. Venga, vamos. a lleva dos segundos y medio. Estoy viendo tres segundos. segunda ok Venga, pues vamos a mantener esa distancia con el objeto pero ya es piloto bastante rápido esta me da cuenta que a el fondo antes estaba levantando pero me da cuenta que era el fondo y aquí no sé si meter segunda bueno me meter me segunda o a la tercera porque en tercera bueno Ahora llevo las marchas largas. Vale, pues entonces le me meto segundo. Aquí lo mismo, no sé si llega a meter segundo yo, yo creo que es muy cerrado. Pero... El que va primero acaba de hacer un de 1.49.64. Bueno, voy con las marchas largas eh. estamos probando e igual que el rey de está probando y se nota que lo estamos alcanzando porque no creo que no ha rodado nada ahora en cuanto empiece a rodar ya se distanciará el eh, piloto más rápido que nosotros y está en tercera sí, en tercera o qué? 3. Bueno, luego en la segunda carrera El, se primero, tratará 4, también 3, de hacer, pillar un poco de 3-4 Y levantar en las zonas donde se pueda levantar, no apurar mucho la marcha, bueno, para ahorrar ese nitrito que nos faltará, no sé nos faltará. En tercera, y se acelera antes también. Sí, parece que salen bajos, pero trabaja bien el motor, No, sé. no es la rueda delantera izquierda, se calienta muchísimo, muchísimo en esas curvas. bienvenida Venga, vamos a ver si con 10 de ala tengo un poco más de poner de agua y tal si sí, un poco más de velocidad menos con una buena temperatura sí. rey no habrá tocado ni ala ni nada y estará probando todavía le estoy vacilando un poco pero bueno luego ya lo hago porque puedo ahora <ríe> luego ya no podré <ríe> bueno pues ahí la frenada la verdad es que Madre niña, el sobre? De ah, el no sé cómo quitarle temperatura a ese neumático. Claro, es que la, la pista se da. Tiene muchas curvas de esta. Tengo que hacer algo con ese no neumático, tío. Los otros están viendo de temperatura. De hecho, es el que más se está desgastando por eso mismo. Me temo que nos vamos a tirar los 40 minutos de práctica con el tema del neumático ese, madre mía cómo está esto a ver le puedo subir un poco la presión aquí Pero claro, ya con la caída, poco le vamos a ganar más. Eh? Más caída. O sea, menos caída. Me está pidiendo a ver... Claro, menos caída todavía. 10 esto quizá ablandándolo un poco de adelante ¿no? quizá ablandándolo un poco de adelante endureciéndolo la barra para que no se desgaste tanto este y este no pero bueno vamos a probar así estoy tocando un poco a voleo también lo grabo a ver si pase algo Mira, ahí está Diorka. Bueno, vamos a intentar hacer una tanda larga. Uf, es que no llevo nada de caída, es que... Acelera sin problema, salida libre. No llevo nada de caída y eso la conducción se nota mucho... Buena temperatura de neumáticos, necesitas calentar los frenos. Y yo no sé, 25... Es que curvas como esta es lo que hace que se empiece a calentar esa, esa goma. cerrar a tope Se ha quedado bastante jodida. Bueno, vamos a intentar rodar está rodando matando de cualquier bueno, sea el de Voy, que se cien de vueltas vamos a tener preferencia de tiempo pero bueno por lo menos seguimos o se van a como de momento ya empieza a calentarse y ahí le he metido cuarta pero no tengo que meterle cuarta cuarta es con la otra con, con la otra caja de cambios ¿sí? vale ahí al principio de la curva levanta un poco aquí tienes que tirar un poco la, la frenada porque se, se cierra al final no esa curva parece que se cierra Me está escribiendo bien por Discord. Yo ya iría a, ir a... Que... Pues no levantar. Venga, chefo, ahí está. ¿La un amigo chefo. Eh. Sí, sí, sí, ya en ya el está. server. Vamos a tener una buena carrerita, creo yo. Ahí a. Uh... Hay pilotas rápida, ¿eh? está Diego Troitas, está Rita otro Chefo Durán, Andrés Rojas, Rubén Conchuela. ahí, está ahí, está complicado meterse ahí, en ese no, está ¿vale? ahí, la ahí, es que está ahí, está ahí, Bueno, pues con ala al 10 y con control de tracción al, al 50. Muy bien. Va muy bien este coche. Cero. No sé si será por la caja Me de cambio El puesto 4 Más de, la de acero Por vuelta hasta el momento El primer sector lo has hecho 0, 1, Más lento que la vuelta más rápida hasta el momento Tu tiempo en el segundo sector oh, es bueno. La, la. En el tercer sector has perdido una décima de vuelta has hecho desde 1.46.27. Bueno, para 46 bajos no está mal, eh. En carrera haremos 45, pero y mantengo ese tiempo de 26 bajo Está bien. Yo lo que me preocupa es la goma en, ro en rojo. Pero es que está el rojo vivo. Vamos. ¿eh? Tío no se te pone. Coño, si no nos hemos conectado al canal de agua vamos para allá venga ya le he hecho un vistazo a, al disco espero que esa goma más... en el sector lo has hecho 0.2 más bien se fría un resto ¿sí? ah, de tiempo bueno, la coche es súper manejable Ah, sí, sí se puede entrar, espérate Dale A ver si, espera, voy a Venga, te acepto Y ya para mirar la base En ese relix que Jesús ya está aceptado en esa realidad. Te puedes mirar la pasa ahí, copiarla mejor. Sí sí. Bueno pues pues nada. Yo tengo un problema con la con el neumático delantero izquierdo tío no sé cómo cómo haces para que no no pille tanta temperatura. Ni idea. Yo voy a estar de, de paseo <ríe> Al final, solo disfrutar el, el trazado de circuito que es Lováquia. Está muy bueno Y para este coche, sí Creo que Buen buen combo Sí, tío, a mí que me encanta Y el coche es que, yo creo que el coche Casi en cualquier circuito que lo meta Es que está guapísimo Bueno eh... Nada, tío, si es que se pone pero encendidísimo Se pone al rojo vivo 1, 2, 3, 4, 5 Venga, vamos a meterle ahí bastante ¿Y esto qué es. Si le bajo el muelle Sufrirá menos el neumático, ¿no? Digo yo ¿Qué es el muelle? <ríe> La tasa de muelle Ya Supongo parte de frenada se lo ha echado lo más para atrás posible es que ya más no me deja tío vamos a probarlo así soft Sí, me alumbran mira diego troitas 45 2 ah, es un tiempazo, tío eso es un tiempo más acá un segundo pues imagínate si es un tiempazo. bueno va, voy a intentar rodar yo quiero controlar la ¿no? está matando bien. cuidado Jesús que voy a salir todo libre. temperatura de neumáticos mm, correcta su pasar desde que te lo digo para pa no perder mucho tiempo y los tío. frenos están fríos yo le he puesto 10 de habla y 50 de control de tracción. igual yo sé, medianamente bien está es a fondo ya suelto un poco Sí, pero mete volante ahí no se va el coche yo ya lo estoy haciendo a fondo Bueno, de momento parece que se está calentando mucho el neumático izquierdo, ¿no? Parece que lo hemos corregido. Yo creo que ha sido la barra estabilizadora. También hemos aflojado un poquito la muelle ahí delantero, pues eso también hace que, que sufra menos neumático, digo yo. En teoría, me imagino que será así, ¿no? empieza a calentarse, sé que es muy difícil que no se caliente con las curvas que hay mira y la recta creo que no hay que meter ni ni, ni nada si sí, ahí en esa curva mejor salida en el segundo I para bien! Bueno, lo que quiero hacer es dar una vuelta larga A ver, quitarle presión y caída Presión Y caída, sí, eso ya lo he quitado yo bastante A ver, presión me he quitado Bueno, yo creo que ahora, creo que la clave está en, en subirle la barra a t para que no sea, no sea tan descompensado, o sea que gaste mucho de este y este que gaste poco, ¿no? Pues mira, le he subido 10 clics y parece que estaba haciendo efecto, ¿no? No sé. Bueno, eh... Voy a ir a mear. Quedan 22 minutos. Ahora cuando queden 20... Bueno, ahora hacemos una tanda larga y ya está. Intentamos bajar tiempo. hay ver, 46-2. Estoy muy distante de, de Diego, tío. No sé por qué. Bueno, chicos, os dejo. Voy a, a mear y, y hacerme un cigarro. Ahora vengo. ¿Qué, ¿Cómo lo notas Jesús? Eh, bien pero voy a disfrutar o sea así eh, dando vueltas no vale, metiendo vale. volante que sé que ahí está el tiempo pero a mí no. no me gusta la verdad meter volante así que igual si soy tres segundos más lento de lo que sea vale, voy a disfrutar vale. así que okay. claro. sí sí el coche se disfruta igual bueno venga ahora vengo 20 minutos para finalizar. Buenas, buenas, buenas. Ya estoy por aquí, Diurca qué, estás por ahí o qué? Hola, Hola Kevin, qué dices? A, a ver cómo se da esto. Oye. Tío, no ves cómo se calienta el neumático izquierdo, ¿no? El, el delantero. No sé qué coño hace. Ya. salir a ah, espérate, iba a tocar yo... le voy a quitar... presión de frenado... voy a jugar con esto, a ver si me deja y no se calienta tanto el neumático. Y aquí creo que... minutos para finalizar no, el coche va muy bien, tío. el coche va perfecto Y en este circuito es que... Oh, eso es de... Te... Dentro, bandera amarilla. Circuito es ruso. No? Eslovaquia está en.. <ríe> en Eslovaquia. Tiene <ríe> no, salida pues libre. No, libre. No. Creo que el único circuito que hay ruso es Moscú ¿no? Creo que sí. Ya, entra uno que se llama como tú. <tose> en no, su planta lo y aquí se llega bien en quinta y ya noto yo también la al 53% de frenado ya se nota que te frenaba contra otra abrirse aquí llegan en tercera está en marcha después está la marcha larga yo no sé y, menos. y está destrozada Al yeah. UNR 291 una chula, chula. Yeah. Buenas noches, un saludo Bueno, hombre, ¿qué tal? Pues aquí estamos, la primera ronda de la Fanny Cup Con los Clean Icon, con el Mercedes ya lo voy a poner para que lo veáis El bicharraco pues, eh. Mercedes Capso. eso también se puede hacer se llega la sexta no la uso yo en este circuito entonces con en esta casa de marcha y ahora vengo mejorando no sé por qué pero es que la primera curva la he hecho bien ¿sí? Andrew MR291. Dice, se ve un circuito entretenido. Sí, el circuito está guapísimo. El Es Esto Estoy concentrado malo soy Tengo el 10 total la, al la, la, la 10, no voy mal, y al uh, TC 50% cómoda, no voy cómodo, delantero izquierdo, muy caliente. Okay. Oh. Ahora lo que me tiene preocupado es el neumático delantero izquierdo, tío. Posición 4, queda 10 minutos. André MR-291, dijo. Es la primera vez que lo oigo. Eslovaquia, bueno, es pues, un circuitazo. circuitazo. Aquí se corre mucho. Pues, se corría la WTC, el eh, Mundial de Turismo. que ahora los TCF. Pues, ah, por aquí pasaba el, el campeonato oficial, creo. Tío. De alta velocidad, ¿sabes? De... La verdad es que tenemos curvas como esta, ¿no? Pero circuito no sé la fórmula 1 yo creo que también pasará por aquí lo pasado oh, esto que es un pepino que no puedes confiarte lo más mínimo oh, pero es que la zona izquierda ya te digo es que se pone encendísima Andrión de 291. Dice. Se ve un circuito de velocidad. Sí, sí, sí. La media de este circuito seguro que.. Media de velocidad 200 km por hora, pone ahí. A no, datos. No, no creo, pero bueno. Pero que la media sí tiene que estar Ah, es que ¿Diferente? voy a pinchar tío es que la, la, la goma tan tan al rojo voy a pinchar la diferencia, la diferencia que, que traes ahora no sé que hacer, es de ¿sí? 1.4 no vas constante en esta última vuelta que has hecho tienes un tiempo de 46.84 y, y esto subirle malla venga vamos a ponerlo ahí y voy a hacer okay. A ver, yo lo que quiero ver también. Eh, aquí me pone 25, 40 25 minutos con 50 litros. creo que la manga 2 son 25 minutos, o sea que la manga 2 voy a tener que ahorrar. Uriloki. Bueno. Sin hacer de éxito pide setup XD. Sí, ya te digo, pues si he empezado ahí a tocar el setup sin saber. Y, bueno, las presiones y es por lógica, pero. Las caídas, le, le he bajado la caída a tope, pero la, esta goma, la, la izquierda delantera, esa no hay manera. No hay manera de. El que se posiciona adelante ha hecho un tiempo de, de, de vuelta enfríe, de 1, 45 pero Se me acaba de abrir una cerveza abierta, madre mía. eso es por, por traerme dos cervezas. Vaya un borracho. El que se posiciona delante hizo un tiempo de 145.94 Chefo Como mola Se merece una cola Bueno, eh, Troita ahí está con el, con el 45. Rey ya también ha bajado al 45. Rubén con también va fuerte. Jesús, ha bajado tú también al 45. Y bueno, ahí estamos Andrés, Chefo y yo matándonos vivos. Santi Martínez también. Camaño, que me enferma. Hernández, Diurca y Hernández. Creo que es Jorge Hernández. Bueno, pues cinco minutitos que he tocado lo último que he tocado vamos a probarlo Sal sin problemas no hay nada al final no he hecho una tanda larga de que sean 6 cuartas los frenos están fríos Tómate lo Y con la goma tan al rojo como se pone eso yo creo que voy a pinchar es que no sé no sé qué hacer de ya y meterte mala o es que no, no creo que tenga nada que ver es que claro las curvas como esta tienes que meter un poquito de volante tampoco mucho pero o se la calienta mucho y estas frenadas sí. y 5 minutos va a la carrera de resistencia sí, sí. ah, menos la segunda la segunda sí mira que está puesto al por uno que está puesto al normal eh, tanto las gamas como el de eh, tanto el desgaste de gamas como el consumo de combustible esta ¿no? uh, esta tercera que más esta que yo me pensaba que había que levantar, pues no había que levantar. hay curvas tío que, que no hay que levantar eh, a fondo. fin de semana no estuve aquí tío sabes Uri este fin de semana no no estuve aquí sino el domingo hubiera corrido ahí en sonoma en sonoma y su sonoma y Boca. pero bueno y además Indianapolis ya me parece que para el próximo domingo no No sé, quizá para las uh, la dos últimas o de 1.46. 57 siento Deber 50 ¿Sí? no cómo puedo bajar la temperatura del neumático delantero izquierdo del es leales de Giscard y don de password modificar. Atento. Eso es lo que me gustaría saber a mí. ¿Cómo puedo bajar la temperatura del neumático izquierdo? Pues mira yo lo que he hecho. A ver si te das cuenta la que más se calienta es el neumático izquierdo pero todas las demás están descompensadas de del lado izquierdo y el interior y el del de... lado el interno y el exterior y eh, están las temperaturas descompensadas Yo le he bajado las caídas a todo, a todos los normal. Ahora te el Z. Y. Sí, porque no, no he. Puesto cinco. Mira, Le he bajado la caída a los dos de delante. Dos minutos para tener Y bueno, la, las presiones las tienes que ajustar, tienes que rodar 5 o 6 vueltas y, y ajustarlas. Y la barra antihuerco para que, pa que no se caliente tanto esta goma, la de la izquierda. Y. Y se quede fría esta pues, la he puesto durísima La he puesto 15 clics La he puesto durísima Yo no sé si eso era Y en el, el muelle este lo he puesto un poco más blando que el, que el derecho También Para que sufra menos no me digo no, yo no, no no sé si eso Es efectivo Pero bueno, todo el muelle Y atrás, pues nada Como esto estaba muy frío y esto se calentaba mucho Pues nada, pues caída Esta, ya ves Este estaba aquí abajo del top y la temperatura lo mismo, es rodar 5 o 6 vueltas y ajustarla. O sea, ¿eh? Ahora están un poco desajustadas, pero cuando lle... cuando a 5 o 6 vueltas se, se ponen a... casi iguales. ¿eh? vamos Ahora no están mal. Quizás esta tiene 5 de diferencia, pero bueno. Y ya está. El TC lo llevar 50 y... y las marchas largas, que yo no sé si las marchas largas mejor. ¿no? Ah, bueno, y el reparte frenado lo he echado todo lo para atrás posible. Para que frene menos de delante. Y se caliente menos. Pero que aún así, a la tercera cuarta vuelta, está al rojo vivo Y temo pinchar en... en carrera. Que antes de... Antes de la carrera ya estoy llorando, sí. <ríe> a ver, la, la contraseña la tiene. No sé qué has puesto ahí, tío have on server SRELIX registro. Hay un hub de in La es de eh, paso en SRELIX. When you confirm participation. Sí. Yes. Bueno. Gente que. ¿Cómo lo lleváis? Finalizado ahí? la sesión. El quinto. Jesús que. Ah. dime el truco que tengo que hacer para ir más rápido. Uh, no sé <risa> el seguir una línea trazada solamente le bajé el ala a lo que tenía en daytona 10 y eh, igual levanto en el curbón eso levanto y las temperaturas no me molestan creo la verdad bueno yo creo que voy a poner en la caja cambio por defecto y 50 litros de combustible. ¿Cuánto pide para la primera carrera? A ver. Para 20 minutos pide 41. 45 Vamos a ponerle 45 litros. Euh, bonsoir. bonsoir. Je suis en ligne mais j'ai pas le mot de passe, le password. Uh, the password in SR Leagues when you confirm participation. In SR League, uh, I'm inscrit. But I'm not validated. Wait, wait. Uh, a ver. Message. Password. think ah, también creo que sí voy a sufrir desgaste en eh, las ruedas de atrás porque lo roto con el acelerador. Porque... Tengo TC al 20%. por ciento Eh, Ahí... O sea, no, eh, hay no send okay. mm, i meses sent the message the private message okay. Así. Okay. Bueno, pues.... A ver, este hombre... Está registrado, ¿no? ¡Bruji! Ah, es Bernard Barrier, conocidísimo hmm. A ver, es verdad que se apunta Y no tengo yo que aceptar Eh, ok mm. eh, Bertrand, eh, can you... ¿Can you enter the server? Ya está, eh. Sí, está adentro, ¿no? Vale, venga, ya está. Venga, tío, que estamos en, en quali. Vamos al lío. ¿Qué estaba tocando yo aquí? 45, 45 litros, ya está. Vámonos. <risa> Bueno, pues al final estamos 13 pilotos. ¿también? Pista libre, venga, da de caña. Nada, va Son carreras cortas, son 20 minutos la primera y... Atento, en La pero de... de 25, un poquito más larga, va a ver que gestiona ahí la, la, la goma también. La goma izquierda delante, de la, de la izquierda. Y, y... Y nada, pues a rodar. Estamos en sesión de y quedan 11 minutos. Esta hora que tengo las marchas cortas, lo voy a hacer en tercera. Voy a ver si... A ver. El líder acaba de hacer un tiempo de 1.45.44. Rápido. Mal. No, no, no. Atento al avance del camión. Bandera amarilla en el segundo sector. Atento. Bandera amarilla. 45.16 no, salido sin querer me escucháis ahora no no vale tengo... vale ahora tengo que pulsar una tecla vale guay venga pues ya está pues solucionado eso vamos a ver si consigo dar una vuelta esta está la cosa jodida ah, escuché súper bien pensado, ¿Puedes ir ¿no? a fondo. todo lindo Bueno, venga, me había dejado de arroyo, me había concentrado un poco. Está bien, ¿eh? Habéis visto la concentración máxima. tío, que por lo menos tenga dos oportunidades. Andrew MR 291 Dice Pienso que para no sobrecalentar esa rueda y IZQ sería no ser tan agresivo En ciertas curvas hacia la derecha Ya, ya Me menos volante o... Sí Pero claro, es que es difícil, tío A ver si puedo coger a Kevin Y pillo en algún momento redujo bueno o me lo quito en medio porque bueno primero llega a él y luego hablamos tampoco hay que molestar en la sesión de y no me va a molestar a ningún compañero de pista por detrás a ver a quién traigo por detrás traigo a barrier a barriar a verta Déjalo pasarte desde que puedas. Venga, si lo pillara para esta curva tendría la recta siguiente. No sé si levanta, pero es que por detrás viene... Bertrand. Todos los Sitio para bandera pasar. blanca bandera amarilla en el sector 2 yo creo que buena liebre ya en la a ¿Por qué no entra ahora a fondo en esa en cinco minutos esto finaliza Venga, que quedan cinco minutos gente si no no voy a marcar ni un tiempo y ahora no más que no estamos muchos, pero hombre, si no me ha quedado ningún tiempo en salir al 3. Pero que no venga. También para ver un poco dónde estamos. Por lo menos salí cuarto. cuartos. Cuartos no, pero. Esto sé, no todo funciona. La mitad de tabla, sí. Está bien. dos próximas en el primer sector bandera amarilla en el sector dos dos próximas más dentro de esta primera sector dos, primer bandera verde En el segundo sector eres 0.50, más lento en comparación con el mejor tiempo. Neumático, delantero izquierdo con mucha temperatura. Bueno, lo del neumático es imposible corregirlo, eh. Mira, parece que ahora no se has hecho hasta ahora bueno, eres sí. actualmente 0.9 sin ninguna constancia en el primer sector pierdes dos décimas en el segundo sector ha sido 0.5 más lento que la vuelta más rápida que, que el, se ha hecho hasta hoy el tercer sector lo has hecho 0.25 más lento que la vuelta más rápida bandera amarilla en el sector 1 Bueno, ya no voy a tener oportunidad de más, de más puertas Pero bueno, yo creo que tengo más tiempo ahí guardado Sobre todo la gestión de neumáticos hay que tener en cuenta también Sí, yo creo que puedo hacer alguna vuelta en 45, quizás mantener esos 46 bajos. Es que voy muy al límite, Nada, pues bueno, bueno. Bandera, ahí con Andrés 53. Rojas, Chifo Durán. Estamos hasta ahí, no vamos a pasar mejor. Dice, Rob Rob 72 Hombre Rob Buenas Fran Es dices tío, aquí estamos matando más con el coche Has dos décimas en el primer sector Si conseguimos mejorar no creo que nos deje Dios, la sesión, el 7 Mira, Bertrand iba con los medios. Quizá para no calentar tanto la goma, no sé. Mira, 45-1 ha hecho Rey, madre mía, vaya en impazo ¿Qué, ¿Qué dice eh, Rob? ¿Cómo esperas, que no estás pena. por aquí? En este circuito pone medios, eh. eh Bertrand ha puesto medios. Sí. Bien, me lo estoy pensando, eh. <risa> A ver, llegad, llegamos. Pero lo que es que se calienta mucho, yo no sé si los medios no se calientan tanto. Rob Rob 72 dice: Dale cañita al que tienes delate. Bueno, yo voy a probar. A ver, cinco litros por ahí? ¿Dónde estoy yo? ¿con ¿A quién se.? Ah, ah, o ah, esto el tanque lleno. Bueno, eh, 45 litros, sí, 41, 42 <ríe> litros creo que llega. Yo voy a poner el 45, creo. Eh, Fran, ¿a cuánto te llega la temperatura de los neumáticos? Fue, Para a mí ver se si me pone 50. 100, 100 y pico, yo qué sé. 100. O por... sea, 92 no, está bien, por ahí. ¿Cuánto? 92 sí, de temperatura. ¿te ¿Has tocado? No, no he tocado nada. Joder. Solamente el ala. A ah, 10 lo puse. Esto finaliza en el. cual y vio. se me puso 92, 93, por ahí? A ver, la línea de transmisión yo creo que la voy a poner esta. Y ya es Y 45 litros... Gente, voy a más para mí. Bueno, vamos a ver. Kevin, ¿Qué bien que te has puesto medio o qué? Sí, voy a probar. Y por lo que veo no se recalienta demasiado, ¿eh? Voy a grabar con 50 litros. Para que no me pase lo de.. Lo de siempre. Ya va 45 y me dejo de rollo. Bueno. Pues 10 segundos para que empiece la primera ronda aquí en Eslovaquia. ring dos mangas de, de 20 y de 25 minutos. La segunda, con parrilla y metida de los 10 primeros. La, o sea que va, la carrera va a ser el partido. puesto 7. parece que no tenemos mucho ritmo <ríe> es verdad que en el entrenamiento hemos hecho 45 bajos también 45 2 creo eso, pero... pero eso era si tocar mucho el setup ahora que lo he tocado va peor <ríe> bueno gente suerte igualmente good luck Y esto para salir tampoco lo entrena mucho. Pues nada, pues aquí vamos de nuevo, tío. Eso es lo que pasa a mí me mola en los campeonatos, preparármelo bien. Pero por pues falta de tiempo, al final... Mañana empezamos también la Open, también me ha apuntado. Y bueno, lo bien que pueda. Pues Estamos es todos? ¿Quién ¿Sí falta? Sí. Ahora sí. Pero ya está. Ten cuidado al principio, hay mucho tráfico. Mariquito, venga tío, no hay que hacer más que un UDR13. Posición, bueno, vamos a concentrarnos un poco. Esta cosa podido poco se ve que le están molestando también a los cachorros de delante Vamos a tener alguna batalla ahí con es el pobre Andrés. Pues eso lo vamos a intentar por lo menos. Venga, ahora tengo que buscar. No sé cómo irá de Ada. Voy, voy, voy, voy. Quién ha colado quien ha colado no no, no André, me tengo preparado bien la, el adelantamiento estamos a llegar ahí andrés más rápido y hay que prepararse mucho el adelantamiento de esta forma si no pudiera adelantar va, va bien del ritmo creo que tiene un poco más de ritmo que el chef se está pues, acercando eso parece Buah un poco de espacio la llevamos bien, ahora mismo la llevamos bien, no va maltratada ni va... es más corta que la mía, entonces quizás se haga mejor que esa de la se dos. la sensación de que en velocidad punta cuando me lanzo voy más rápido que ella pero en la generación... Joder, macho, que me pasa? Venga, tenemos adelante a Diego que acaba de marcar la, la vuelta rápida de la carrera, o sea que la sexta posición ya, ya está bien. Y estoy muy contento con la goma delante a la izquierda porque me está dando alegría en el sentido de que no, no se está calentando el 6 bueno no se separa ya en Diego sí, está esto por detrás de sí, sí. mal la rueda la llevas a trofeo de La eh, rueda ya pero tú sabes cómo se ponía antes en los trenes, tío en los se ponía al rojo tío ahora no lo no quiero si sí soy capaz de acercarme aunque sea a, a, a diego pero no, no lo consigo Roblox Rob 72 sí. es el este sector. estás aumentando la distancia con el que se posiciona detrás y le llevas un tiempo de 1.1 segundos Venga, de hecho ya me ha separado un segundo y ahora a tres segundos estoy de, de diego parece que diego le está, está teniendo ahí un poco de tráfico Está en batalla con Jorge Fernando. Venga, ahí parece que es algo lanzado, yo llevo las marcha largas y 10 de ala y llevo, bueno, se supone que en resta debería de ir ¿no? otra lo tengo a dos segundos y medio antes lo tenía a tres me va a estar muy difícil llegar ahí a hacer, Yo voy a mi mejor tiempo. Yo voy a mi mejor tiempo y me interesa que estén ellos en batalla. No, no te vayas, por favor. Sí, están ellos en batalla, lo cual me beneficia muchísimo. Estas carreras son muy bonitas porque salen en una posición intermedia y tenemos posibilidad de te adelantar. Bueno, ellos se están dando la de sacando los codos y todo. Y están en paralelo ahí y es bastante jodido. en esa Ha pasado club. algo en el sector 2, bandera parida. Franma 69. Dice. Pero qué pasada. Buah, qué pasada de coche tío, de verdad es que este coche a mí parece Y el circuito es que es de. para darle, para pisarle, ¿sabes qué te digo? Ah, ¿qué te voy a contar? ¿Tu ¿Dónde estarías tú si pudieras? <ríe> Ahora mismo. Bueno, bueno, bueno. Estoy acercándome pero muy poco a poco. 72. Dice. Dale caña que mi le está haciendo tapón a Diego. Frama 69. dijo. Yo voy al límite. Ojalá, pero estaré fuera un tiempo. Yo voy al límite. Claro, tío, a recuperarse y a volver con Yo voy al límite y en esta curva es que hay que abrirse para pa hacerla bien. La trazada, este circuito es todo trazada, con diego venga ahí lo tengo ahora la siguiente presta yo creo que tendré en el nuevo ahí ahí está no, lo que me está gustando es la goma que no la estoy viendo al rojo rojo como no la había visto yo en el entreno sabes bueno, me gusta me gusta me gusta porque estoy pillando, si no, a ver que no tengo referencia. No, ha tenido el fallo, el fallo ese, tío, ha patinado. Ahora a Creo que la gente está sufriendo bien con la goma esa, la tiene rojo vivo y, los tiemblos, Muy bien. Claro, a mí lo que me gusta que soy constante, que he hecho un tiempo de 46-0 el mejor. Y ahora acabo de hacer 465 Y bueno, pues voy ahí. llevo ahorita de todas formas me va a dar caza, ¿eh? Mira, Es un poquito rápido y no puedo mirar nada más que para adelante. No, está pendiente también a ver, es el mejor retrovisor Que bueno, que después de la clasificación que hemos hecho, que seríamos el séptimo, yo creo que... ¡Oh! Bueno, bueno, bueno. Menos de susto me lleva. Todo de la clasificación que creo que hemos salido séptimo, ¿no? No La verdad es que ahora voy quinto, o sea que tampoco es que vaya a adelantar muchas posiciones. que viene por detrás. Están marchando... Atento, Atento. Para la María amarilla en el segundo sector. Es verdad que en me he puesto las otras marchas, pero... Bandera a ver, venga, a ver si reposo. soy capaz de despegarme de, de, de Diego, coño. Que... Esta curva ahora la ha he hecho mucho he mejor y ahora tiene el mío, pero yo también tengo de jorge. Uy, yo ya estoy notando muchísimo la toma, la eh. Bandera amarilla en el sector 2. ahí ha levantado para no entrar en paralelo y ha perdido bastante tiempo tío. Buah, oh, las romas las noto muchísimo tío. dito franco los Hernández que somos peligrosos 72. Pues, he perdido lo más que que que grande ahí de posiciones y, y he recuperado alguna, pero bueno, está bien, está bien, está muy bonita la carrera No sé ni cuánto queda ya la... Chula que me va a salir un parado, eh. Jorge Hernández a pillado el podio. No, oh, mierda. Bandera amarilla, atento. Posición 7. Bueno, voy a la... I thought it be super en bueno, la goma y ahí ¿eh? la goma llega a... bastante llorar noto mucho ya cuando está Uy, cuando está al 50% ya se nota mucho qué lástima porque hemos rozado el podio bueno esta obra bastante divertida me quedo con todo lo Guapísimos los adelantamientos guapísimos, tío, y lo que nos han hecho a nosotros también. y André Roja. Bueno, ahora salimos terceros creo. Puesto 7, la carrera finalizada. Ahora salimos terceros creo. Y tenemos ritmo. Hemos visto que tenemos ritmo. Vaya espectáculo, eh. Rob <ríe> dios ¿qué te ha pasado? Está guapísima la carrera. Hemos tenido batalla con todo el mundo. Todo... De primera, no sé con quién así, pero. A Dios lo hemos tenido siempre ahí en la, la mirada del objetivo. Roblox 72. Dice. Un pasote. Está guapa, tío. Va, a mí me hemos empuñado. Además compartirla pues con eso que estaba deseando pillar a Diego, lo he conseguido, lo, adelant lo hemos adelantado, luego nos ha pasado, luego... o sea, que, eh, hemos tenido batalla ahí. Llegado de... de ruedas. Pues la izquierda delantera falta. Al 40 o al 30, no sé. Sí. Con los medios está 72%, ¿eh? con, Jorge, con Jorge Hernández también nos lo hemos pasado bien. Ahí detrás. No hemos llegado. En ningún momento a pasarlo, pero. Pero bueno, ha habido va varios adelantamientos. Parece que la... las marchas que llevo las largas van bien en algunas curvas y se nota mucho tío, porque las hace a fondo. Y... Rob Rob 72 dice y mi hermanito P3. Jorge no, De puta madre tío. Sí, pero pues es que es el que menos errores ha cometido, porque Diego lo ha adelantado creo, o estaba ahí para adelantarlo y no ha podido. Pues en la siguiente carrera, creo que sí que es rentable, pone medios. medio, ¿sí? Raúl Racoyote. Yo he llegado Nosso también sí. demasiado. detrás y no Buena eres muy competida, gran podio de Jorge. Caro, tío. Y Rubén iba adelante y ha tenido un fallo y ahora ha pasado Jorge, o sea que... Pues yo llevo ahora a Diego Troitas detrás, a Rubén Conchuela. No, esto no está bien. No, si rey habrá... Ganado. Rob Rob 72. Bueno, y Chefo. Dice, iba de serie creo. ¿Quién ha hecho? ¿Quién ha hecho podio? Pues... Dios que ese nos ha marchado, eh. ¿Quién ha hecho podio? Ni idea. Rey, eh, yo y... Uh, Hernández, Jorge. Ah, vale, tú, coño, vale, vale. ¿Qué estaba pensando yo? Rubén con Chuela, vale. No, Rubén Conchuela, no este, estábamos peleando ahí los tres. Rey, eh, sí, yo sí, y Rubén sí. se estaba acercando. Sí, pero en la horquilla esa... Eh, no sé si para terminar el segundo sector. No, hay una horquilla después de una curva ciega, más o menos, que después pasaba el largo. Bueno, eh, me voy a poner aquí a tope. Ahí este. Rubén, creo que me toqué con Rubén, pero. O sea, o sea. yo media... me lo he pasado genial, tío. Yo sí, me, me lo he de pasado, de... vamos. En dos minutos. Enorme. He adelantado a un puñado de gente y luego he tenido un fallo y me he ido para atrás otra vez. <risa> y está bien, está bien. Claro, si es que al final, nosotros no hemos. Disputar las plazas quien menos fallo ha tenido ha sido Jorge Hernández y se ha metido bien en el podio. Bueno, yo Él eh. sentía que había desgaste no bastante en las ruedas y posible. Dije última vuelta con todo, pero mucho, mucho desgaste. Sí, sí. A ver, voy a platicar casi el último. <ríe> y creo que el Camaño... Que de su combustible y le pasa salida del box ah, sí, despejado. Incidentes okay. en el primer sector: bandera amarilla, bandera amarilla, bandera verde. está libre. Perfecto. frenos fríos, se le Sabe perfectísimo. Sí. Pues creo que sol para la primera carrera. Y medios para la segunda carrera, porque es más largo. Bueno, en esta, creo que habrá que ahorrar un poco de 1 o 2 litros. No sé cuánto me marcará ahora. Eh, no, porque a mí con mm, 20 eh, con todo el combustible a los 20 minutos, 10 menos 10 me marcaba. Joder, así pues... que tiene que eh, ahorrar bien. con <ríe> pues sí que te va a ahorrar. Colo MVD dice. Buenas tardes. ¿Alguno que haya visto la transmisión sabe cuándo se puede comprar la Ferrari? Hostia, pues no he visto eso de la que transmisión, pero sí ¿no? es verdad que han sacado, han sacado algo del Ferrari o, o creo que lo han metido en una competición, no sé si se puede comprar. Pero de todas formas eso lo anuncia Reir, ¿no? Y comprarlo, pues nada, pues... ¿Tenía ¿Tenía el a lo suyo es comprar URP, que es la moneda del juego. Y, y así te sale más barato. Y si pilla alguna oferta ahora de Semana Santa, o la de Navidad, o, o en verano también hacen alguna oferta. Pues te sale más barato. Pero creo, creo que el Ferrari todavía no, no lo ha sacado, creo. Lo han metido para una competición que lo han anunciado hoy, que era lo de la retransmisión, me imagino que era la que dice. Bueno, a ver, está Santi Martínez, Chefo Durán... Barrier y... y Colo MV. Vale, venga, pues ya está. Dice... Según decían durante la transmisión, dirían la fecha de lanzamiento. Ah, pues no, no, no, no he visto. Bueno, vamos, al lío. Segunda carrerita de 20 minutos, de 25, perdón. Y... Ya está. Habrá que ahorrar combustible si un poco en esta, ¿no? Sí, un poco, pero... Bueno, sí, un poco. ¿Sí? Dos vueltas, no, sí, un poquito. A ver cuánto nos pone a nosotros para ahorrar. Ahora uno con seis tenemos que ahorrar, o sea que, que no podíamos, no podemos ir a otro Venga, tienes que estar muy atento. Bandera verde. Yo, oh, ¿cómo salió? Bueno, cuidado que. Pero un toque a Andrés. Tamaño, ¿a dónde va? Rock, Rock 72, dice. Mola ofrecer con gente conocida y limpia en pista. Claro, tío. Pues, claro. Eh? se lo darle más ah joda ha costado tío bastante bien hemos llegado un momento que no hemos puesto en paralelo pero él en verdad yo creo que se ha pasado un poco de, de frenado no de trazado vale. Venga, a ver si aquí de atrás de, de hecho he Y rebatamos, a tirar para adelante todo lo que podamos y ya está. Madre mía, ya se fue, ya salir. Qué tonto soy, tío. ¿Cómo se me ha pasado eso? Venga, ahora a volver a volver a Bertrand, el barrio, Y a ver que está ahí. de mierda. Ese es el podio. Ese es el podio. Venga, pues. Hostia, y Chefo. Ah, Andrés. Andrés va primero. Andrés primero, Rubén segundo y Chefo tercero. Bueno, vaya, tres. o nos estamos acercando, creo. es el creo no que tiene el A ver, Rey, a dos segundos, está teniendo problemas para, para, para adelantar. Está teniendo un poco de tráfico. Vale, ok. Yo no sé, me veo con ritmo, pero no quiero aventurar nada porque, porque luego pasa lo que pasa. Yo creo que la gente también va dosificando. <risa> Hostia, colega. Bandera amarilla, atento. A ver, a ver, todo Venga, pues me quedo con Diego. <risas> antes lo digo, antes me pasa. Siguillo. Nah, no, pero bueno. Lo que pasa es que sí que es verdad que. Que no sé, yo me veo cumplirlo, ¿vale? ¿no? Pero claro, la gente yo creo que va un poco más. Eh, más segura. dos salidas de pista mira que la primera tenía ahí posibilidad de llegar al pollo todavía que no te adelante defiende la pista como lo pone difícil tío. I uh don't -huh. <tanto> bandera amarilla, ya no hay... Okay, nada, no, se, se, ha, se ha salido Santi, la, la trompea el coche. Okay. Sector 2, con bandera amarilla en la enlaba una batalla. <tos> Chefo en el pit siete. Pues, algo ha no pasado. vaya mierda de curva, me cago en la mano. Diego, Diego, tiene que estar flipando Dice, Solo sabes ir en línea recta <risa> Ya te digo No importa, venga, voy a seguir Bueno, ya estamos neumáticos circuito este. es este eslovaquia eh, es que no se usa mucho y con los esto es como es un circuito de velocidad ¿sabes? que tenga curvas de estas pero sí que es verdad que la velocidad media que es bastante alta Eslovaquia ring por los Hitler y los Mercedes Carson bandera amarilla bandera verde vista libre madre mía de verme súper rápido tío y verme a la primera posición ¿no? a ¿vale? la posición que sí, aquí tenía que estar tú sufriendo Buah, vaya que haga de, de, de dos carreras pero bueno la primera no le pasa bien esta no tanto en <risa> esta es también el... hemos tenido varias batallas pero me da calambres verde ahí <risa> lo que pasa es que he trompeado dos veces tío he trompeado una y luego he pillado el podio y luego he trompeado ya otra y ya esa vez ya así que me he pillado. y ahora también he tenido que es verdad que, que me lleva demasiado límite el coche porque no, más no. que me ha trompeado te gustan demasiado las trompetas de la risa ya ves que no eh, eso es eh, eso y las dos veces que me ha abierto me ha traído dos veces y me las ha abierto la otra que pa' qué pues no sé para qué pues el coche ya además, eh, las temperaturas y todo tener que quitar puñal a caída mira mira el coche súper raro el neumático delantero izquierdo se calienta mucho y bueno le, le he tocado todo para que para llevarlo ahí bueno ahora ahora está en naranja naranja ¿no? marrón. pero es que antes se ponía rojo por Trastorno. Dice, el que va raro eres tú sí he ido bien en la cuarta la he hecho una caca cagada salió el séptimo no creo y Como en carrera he adelantado puñada he llegado a... al podio y así cuando la caga y luego ¿Y qué ha pues luego en la segunda carrera pues he estaba ahí bien. luchando por la primera posición. hasta que trompeas ya te digo sí es que claro es que eso. A ver. y <ríe> un bolidos los medios banda, no estaría las mínimas. ¿no? Claro, lo, lo quiero llevar al 10 de ala para que corra más en recta y para que no me cueste tanto adelantarlo. Pero uh, oh, casi se me va aquí también. Bandera amarilla, casi no me no voy con él. Bandera verde, bandera verde. Venga, adelante tengo a Diego Troitas. Tres segundos se segundo, o sea, que, Quedan cinco. Drastonio. Dice. Se te apartan todos. Ya ves. Me ven llegáis, y se quitan? Me voy a el retrovisor. <risa> la primera carrera está guay porque he tenido ahí varias batallas. Y. Y aquí es que tío, parezco tonto, colega. Dos trompos en la misma carrera. Prastomia. Dice. No adelantas ni a tus hombres bueno, en tiempo no voy mal en tiempo estoy robando esto finalmente en sí, bueno, sí. No, no. Tengo delante gente Y otro bandera amarilla ¿No? bandera verde está bien andrés rojas que iba primero parece que ha tenido ahí algún problema bandera verde en el sector claro es que ya van con la goma si es que al rojo vivo puede hasta pinchar oh, qué chungo tío ahí medio patinando estás aumentando la distancia. Bueno, este la no ha pasado 4.6 este no uuh. vaya va el coche de lado tío andrea yo creo que ha pinchado no sé qué va a pasar ahora roto todo y va muy bien vamos a carrer. bueno como estamos pocos pues mira adelante unos cuantos y te pone estos cinco te quedan unos 5 minutos de combustible tiene que ya se apresa el desgaste en los dos neumáticos de la derecha metros, que la el, Lusa, el que se posiciona delante te lleva un tiempo de 3.3 segundos No, pero vaya Ay. Este circuito me mola un puñal Posición 5 sí. no, no, no, no lo voy a si sí, estamos a Mira rey al final va a hacer podio otra vez, porque Hernández también. Y Diego se queda ahí a, a las puertas del podio. Jesús De vuelta, no sé qué le habrá pasado. Está guapo este combo está muy guapo y ¿sí? respondió dice una conexión una conexión de <risa> jesús sí. y está ante la fe retrasar muchísimo el reparto de frenada para que no me consuma. La goma delante, no sé qué, bueno, un puñado de cosas que. que sí que es para mejorar eh, la temperatura es la, la goma delantera izquierda, pero la conducción se nota bastante. Y lo que he dicho antes, que como quiero llevar al 10 de ala, bueno, se nota poco. Y el coche va muy bien. Va de serie ya va, va a y Con el puñado. Mira, Diego ah, ha bajado a 46, vuelta. 7. Bien. Pierdes la décima en el tercer sector. Atento, queda muy poco combustible. Bien. Hombre, yo me quedo con la espina clavada de. de no, ser, de no haber sido constante, que normalmente es de lo que.. de lo que no peco. Sea, si hubiera sido un poco constante, aunque no hubiera sido tan rápido. Lo hubiera hecho mejor. Trastón, pero... dice, nunca ha sido constante. Sí, contarte, sí, lento. en el primer tramo... En el, tiempo, el, el, el, el, el es paquete, no, en la paquete de derecha, comienza a trasrastarse. Neumáticos del lado izquierdo con mucho infrarrojo. Soy regular, ni bueno ni malo, regular. <risa> Ya vivo el cabrón. Paquete. Ya veo. Pues eh, que se me va a ir otro La goma ya están diciendo: Cámbiame, cámbiame. Atento, queda muy poca gasolina. Prastonia. Bueno, pues ya Mira, Rubén se ha llevado la carrera. Machucha mucho. Sí, pero es que lo entreno ya te digo, yo la veía al rojo y digo yo, la pincho, si es que pincha, sí. Bandera amarilla en el sector 2. Eh. Puesto 5, bueno, esto no ha terminado, vale. fin de carrera. Eh. El combo es muy divertido, yo la segunda. la segunda manga porque la he cagado, pero podría haber estado ahí. Pero bueno. La primera. Oh hija. La primera me lo pasé muy bien. Primera está guapísima la segunda. Pues se ve que Rey ha ido remontando. Andrés Roja ha tenido algún problema. Rey, eh, Jesús también. Diego ha sido un poco constante. También no ha estado ahí casi a, a punto de meterse. Jorge Hernández se metió en el podio. para ganar no Rubén. En la segunda, mira. Bueno, pues nada, pues vamos cortando. A la retransmisión Prastonio Dice No me toques el chochete No, no Eso no te lo toco Sergio Bueno, a ver si salen los resultados Aquí Aquí tienen que salir ahora, sí Que tienen que salir aquí ahora, claro, el resultado de carrera. De todas vamos a ir preparando ya a subirlos el JSON. Y... Vaya dos mierdas de carrera que me he pegado. Bueno, lo pasado en grande. Por los... las redes medias no parece mala opción, ¿eh? Ya, pero yo creo que es más lento. ¿no? Más lento, pero equivale a que no consumes mucho. Me sobra como 4,2 litros. Creo que he tenido batallas con todo el mundo. Vienes conmigo. <risas> bueno, ¿y los resultados? ¿Aquí no salen muy bien? que salió ahora, ¿no? Oh, chicos, estado divertido. Ya me voy, eh, desconectando. Ah, vale. Venga, Jesús. Yo también, yo Venga, también. Tío. Venga, te luego, gente. Mira, pues Ay, ya no, está, no, no. los resultados aquí. Bueno, esta es la segunda carrera. La segunda carrera ha quedado Rey Takazagua, primero Rubén Consuela Ah, no, este. Es... Ah, mira, mira, mira. Tenemos aquí. Carrera 2. La clasificación. Nosotros salíamos séptimo. Que hemos hecho una mierda de tiempo. Bueno, al mismo tiempo que estábamos rodando en carrera. Y. a ver. Eh... Carrera 1 no sale. Bueno. Bueno, estábamos rodando en 46 y medio, más o menos. Está bien. Bueno, pues terminar. Venga, pues vamos a, vamos a ir cortando ya la retransmisión. Voy a subir los resultados y, y ya está bien por ahí. Bueno, yo me lo he bastante bien. Yo creo que la gente también ha disfrutado. Bueno, gente, pues lo dicho, nos vemos la, la siguiente. Mañana, si sí puedo correr la Open, o pues la retransmito y la comparto. Y, y si no pues ya el jueves que viene en la siguiente ronda con en la Fanny Cup que me parece que es Pazurz creo no sé bueno gente un saludo y nos vemos la siguiente